Muy buenas, gente. Aquí continuamos con otra parte del Ben 10 Protector de toda la Tierra. Este hermoso juego, ¿no? Que empezamos ya desde enero. Y bueno, ya continuamos con la tercera parte. Hold on your headgear. Twice in one day. What are the odds? Oh, everyone okay. Put it this way. I don't think things are van a get much better y bueno aquí hace dos días ya subió otro gameplay ¿no? que lo, puedo, lo voy a dejar acá en acá no puedo pasar bien tengo que pelear con todos estos robos voy a probar cómo funciona el personaje de Cannonball, a ver Okay. Ah, pero bueno, eso va a ser. Vamos a ver si me... bien. Vamos. Ni más. Esa. Uy, uh, me está fome Bien un combo no salta, salta. Bien así. Uy, uh, demonios. Otro brazo está A ver, a la agarro? puedo usar algo. No. Diablos. Hay un meteodito atrás, como me parece. Diablos de destruiste el lo ahí está no, cuidado, salí, corre fuego bien Nice, found Lot Rose juego con Cano por la otra vez. Bien. Ah, se está taguando, pues no importa. Okay. Perfecto. 3 minutos. Time. It's always nice to get in a good workout. Are we ready to go now? What? Are you kidding? Look at this place. You can't just leave all this junk lying around? Superheroes don't have to clean up their messes, dwarf. It's one of the perks. Well, uh -huh, she does have a point, you know. You never see this in any of the comic books. Ah, San Francisco, I remember the summer of love. The plumbers fought a whole phalanx of nitromancers down on Hate Street. We saved the city, and all those hippies could say was, Oh, far out, man. <laughs> well, I'm looking forward to some peace of my own. I'm gonna check out the latest games at the arcade, tour the chocolate factory. What about the art museums? The bookstores? The shopping? Finally, Finally a, a real, real vacation! vacation. <laughs> Miss me, Tennyson? It's payback time. Kevin Eleven? What's he doing here? I thought he was in the null void. It looks like he found a way out and brought back a few souvenirs with him. It's time to welcome him home. Okay, Kevin, no se acaba de salir del proyector, voy a ser. Parece que vamos a pelear con él después no y no vea tampoco en ruinas no y bueno así vamos no avanzando bien nos seguimos peleando de vuelta Bien Eh, para eso tengo que usar a otro personaje, me parece Cannonball, sí Ahí Bien, no, no, no, no Vamos otra vez, ahí está Cuidado No, no, no, ya no, este ¿Y ahí, ahí? ¿Para acá? Vamos para acá. Una tarjeta. Mira la baja. Si va ¿Sigo allá, bien. ¿Hay caso a esa cosa roja? saltar, ahí está. Mira. Creo que va a dar una pelea, ¿no? Porque creo que eso... ¿Nada energía, me parece? Sí, la pelea de vuelta. Ok, va con máxima potencia. No sé cuánto me esa energía, pero bueno. Aprovechado al máximo. Bien. Ok, está muy bien. Vale, muy Bien por allá. Ok, se acabó el efecto. Bien por allá. Cargando, nada, otra vez toro. Para allá. <tose> mm, no no puedo acá toca hacer más Okay, más, más robos Candobol, bala de cañón para allá Otra vez más robos Bien, ahora vamos por, por el bosque parece Otra vez asfalto bueno. forma que pasa tengo que empujar con cuatro brazos y piso acá necesito x8 para pasar rápido. No, este no Ahí está Bien Bien, me presioné Ahí parece que se abre una rampa y tengo que usar cannonball para ese Bien, casi me cayó. Hay más globos. Está bien. hay otra rampa ahí está ah, un roboso de vigas, eso que vuela bien qué explosivo es bien el pego del aire ya que en el piso bien No Cuidado Ya que este Ahí hay. Bien Bien despacito, Ahí está. no, no, no, está roto el puente, pues hay otro más demonios. ¿Está bloqueado? No, no, pasa igual. Bien, más robos. Mucho robos y demasiado lag también. Ah, oh, Dios mío. Me encanta cuando el ali está en movimiento y con cierta forma ven caer. Vamos, ahí está. Bien, nivel completo. Casi 12 minutos. are estás haciendo? For someone supposedly so smart, you say a ridiculous amount of stupid things. Well, while you were busy causing the world's biggest traffic jam, Kevin bolted into the forest and Grandpa went after him. Somehow get splinters. Bien, compartamos San Francisco con una tarjeta de estas. Tarjeta de que están ahí. no Vamos a este. Vamos a hacer su diamante. Diamond Head Shards. Kevin must have gotten Grandpa. Oh, you think? Now the question is, where is he going? Time to get some answers. Estamos cerca de pelear con Kevin. No se va ese Bien. Haya probado esa maniobra de agarrarlo y ahí pegarle. Hasta cuando me salga. Y en espacio abierto, así viene otro alienígena Parece que vienen más enemigos Así que me toco Ok Bien presionar dos a la vez mira aquí cerrar la 8 no a ver en medio de aquí a allá no, no, no no así no Ahí está, ahí está bien. Otra rampa, no, no, llegué ahí está. vamos, no, no, no, no, otra vez bien está aquí no no no viene no, no. aquí vamos acá, cuidado. Casi, casi. Ya estamos cerca. Bien, bien. Ahí está. Barros. Está bien. Perfecto. ¿Cuánto tarjeta? Ok ¿Qué bien está hasta este más o menos Sí, creo que seguir agua Espera, espera ¿Qué pasó? El agua eso yo creo que me está empujando Si está están, ¿Sí están jugando? no, No, no Pau, se murió X08, Meta allá, ahí está, parece que sí. Tengo que seguir la vela de estas rampas. Bien. Esta bola eh. esa bola pinche va que es Ah, esta tarjeta, pero... Eh. Bien, con ven, parece que me ha Bien. Ahí está. Y otra vez con estos bichos. Bien, bien, bien. Otra vez tengo que la velocidad. No, no, no, me salió mal. A ver, acá. La pega está por bien. Vamos, si no. Funcionó. Sigamos adelante bien más de estos bichos lagartos, no sé plantas también y más que parece que son venenosos vamos No, no, no, no, Demonios Bien, tengo que subir para allá arriba. Ok, llegué Hola hola Max, está atrapado Que bien, 11 Ah, creo que esta parte no... No hay sonido de ni Bien Va, justo este momento hay lag Vamos Bien, toma Oh Dios mío, está disparando juego. Apa. Que me mate. Cargue, ahí está. Cuatro brazos. Ahora, ahora sí del mismo tamaño. Oh, A ver si así... sí me salió. Joder, moños. Cuidado, eh. Vamos. No, no, no, estoy ok, haciendo... Bien, ahí está. Lo minutos. Okay. You may have beaten me, but it doesn't matter. You're finally gonna pay, Tennyson, you and everyone else on this stupid planet. Oh yeah. Well, next time, why don't you try picking on someone born in the same century as you? No, wait. Don't let them take me back! Save me! What's oh man, just when I thought I'd lost all sympathy for that jerk, he needs a fate that he didn't even deserve. I don't get it. Where are all these null void portals coming from? I've got a theory, but first we need to be ready to face the proof. This problem is bigger than any threat we've faced, and we're short-handed. We've got to be. Hey, listen to this. The strange plant forms continue to spread all across the northwest. Scientists believe it to be alien in nature. Stay indoors and avoid the infected areas at all costs. Guess where we're headed. I'm guessing it's not back to the chocolate factory or the video arcade. <sighs> stupid alien plant life. Ok, terminamos esta parte. What is this stuff? I'm a vegetarian, and even I find it gag-worthy. Mmm, splug all grotten. When I was with the plumbers, we genetically crossed a slug with a Brussels sprout. Well, they didn't make much of a bio-weapon, but you won't find a better source of vitamins. You feed your own grandchildren some 30-year-old failed genetic experiment for dinner? There is just so much that is wrong with that. Gwen, stop, don't eat them. <coughs> Oh no, Ben. This time I'm wise to your tricks. For once, you're going to finish your vegetables. Not if they finish us first. Okay. Bueno, amigos, dejaremos el emperor hasta acá. Espero que te haya entretenido un poco al menos. Y bueno, ya saben, si te ha gustado, déjame un me gusta, compártelo, tu cliente si quieres más gameplays o videos como este. Y bueno, me despido, soy yo, soy Ultimate, y nos vemos hasta la próxima.